Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar de la diferencia que hay entre contractura y rotura muscular cuando estamos realizando alguna práctica deportiva como puede ser correr, jugar al fútbol o al pádel. Lo primero que va a aparecer es dolor. El dolor que existe en una contractura y en una rotura fibrilar es muy parecido pero normalmente una contractura es un dolor menos agudo, es decir, menos intenso. Sin embargo, en una rotura el dolor es mucho más fuerte, tipo quemazón, como si nos quemara la pierna, y además está seguido de un dolor tipo pedrada o mordisco. Otra diferencia que hay entre contractura y rotura es el dolor que existe a la hora de contraer el músculo. Es decir, en el caso que tengamos una contractura cuando contraemos el músculo y a la vez alguien nos estira ese músculo, debemos sentir cierto alivio. Sin embargo, en la rotura muscular, al estirarlo notaremos que nuestro dolor aumenta. Por último, os vamos a hablar de la diferencia más notable que existe entre una contractura y una rotura muscular. La contractura se produce debido a una contracción fuerte del músculo, mientras que la rotura se produce debido a una herida que hay en el mismo. Al ocasionarse una herida, este músculo sangra y este sangrado va a emerger y va a aparecer en la piel en forma de hematoma. Cuando esto ocurre, hay muchas posibilidades de que exista una rotura. Si te encuentras en este caso, lo ideal sería y lo aconsejable sería que acudieras al médico para que nos haga una prueba diagnóstica como puede ser, por ejemplo, una ecografía y así saber exactamente la longitud de la rotura. Además, con esta prueba diagnóstica sabremos el tiempo de reposo que más o menos necesitaremos para poder empezar lo antes posible con nuestro correspondiente tratamiento fisioterápico. Como habéis visto, se puede diferenciar fácilmente una contractura y una rotura muscular. Pero si tenéis alguna duda o queréis hacernos algún tipo de comentario, no dudéis en hacerlo. Espero que os haya gustado y si quieres enterarte de esta y de muchas cosas más, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.